Continúan los atracos en sectores de esta ciudad. En esta ocasión, José Antonio Paula Almanzar fue la víctima, quien resultó herido de bala por personas aún no identificadas, que intentaron atracarlo en la urbanización Piantini. El lesionado narra lo ocurrido. Un flaquito, no lo, como, como. No vale. de 150. Y diez, un diecito pase el motor y una vez y me, me la dio un balazo. Yo digo con racimo guineo me tumban con tu motor y llegó gente y se mandaron y una vez. que la Llegando a mi casa, desmontándome en mi casa. Hay los piatines. Antonio, Paula. Para NTN, su noticiero regional. Jesús Daniel Villalona.